Buenos días, el pasaje que hemos leído este domingo empieza de una manera abrupta al ver aquellas multitudes, etc. Me ha parecido bien de anticipar un versículo que además lo situará en el contexto vital en que Jesús imparte su enseñanza a los doce. Dice así, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. También al final termina de una manera también un poco abrupta, porque el que trabaja bien se merece su sustento. Yo me ha parecido bien también aquí de leer dos versículos más o tres versículos más que hablan de la ciudad donde entrarán los doce enviados. Tanto es así que he propuesto como título de la biblia el signo que expresa la rotura con quienes no los hayan recibido, como salían hacia los judíos cuando regresaban de un país pagano. Si no os acogen ni os escuchan, al salir fuera de aquella ciudad sacudimos el polvo de los pies. Es una manera de embarcar bien un pasaje. En general están bien embarcados, pero de vez en cuando no. Y habiendo seleccionado uno, uno de los versículos más, habríamos completado mejor el pasaje a comentar. Hay una expresión aquí que es única. Los doce apóstoles. Claro, traducido de esta manera, choca porque no, no utiliza nunca Mateos esta expresión en otras partes. Ahora bien, aquí apóstoles quiere decir enviados, se trata de esto precisamente. Y apostelo y apóstolos son enviados. Al traducir por los doce apóstoles se da un tono que corresponde a lo que el texto expresa. Entre las instrucciones que Jesús imparte, el Códice de Beza usa cuatro veces el imperativo Mauristo de pasado. En vez del imperativo presente. Es curioso, es el único manuscrito que utiliza este cambio. O cambia él o han cambiado a los otros. Al leerlo de esta manera, el imperativo es más duro. ¿Eh? Pone énfasis cuatro veces en la necesidad imperiosa de liberar a las personas. Yo soy un poco mal fiado y me temo que estos cambios eh, representan también maneras de pensar menos interesados por el tema. Hay otro pasaje en que el Códice de Mesa, esta vez está eh, avalado por el sinaítico original y por tres grandes nuciales. Nos ha conservado la fórmula de saludo que usaban los judíos. Saludarla diciendo paz en esta comunidad. El texto usual dice saludarla. Sin más. No se pueden eliminar estas situaciones tan preciosas. Además, la forma de saludo es la típica forma de saludo de los judíos. Paz en esta comunidad. Muchas gracias.